¿Qué pasa, compitruenos? Continuamos con las noticias y las filtraciones Hoy tenemos información oficial de un nuevo Pokémon Vais a flipar Y tenemos también filtraciones de formas paradox Tenemos filtraciones varias que vamos a analizar Y que creo que os van a gustar Así que, sin más dilación, vamos a darle caña Comenzamos con la noticia oficial de Pokémon Y es que han puesto este tweet en varios idiomas Nos han llegado imágenes tomadas por un fotógrafo de Paldea De unas marcas muy extrañas. Parece ser que está causando mucho revuelo entre los habitantes de la región. ¿Alguien sabe de qué puede tratarse? Hermanos, son una especie de grafitis pintados en rocas, en árboles... Eh, no se sabe muy bien qué está pasando aquí, qué puede ser esto. Y ya ha salido nuestro amigo RiddlerQ a darnos información. Ha tuiteado esto de aquí. Ha tuiteado Ay, ay, que si recordáis, había un Pokémon que era una especie de marsupial o de mono, que era un Aye Aye, y que decían que era grafitero. Pues hermanos, parece ser que estamos enfrente de las pruebas del Pokémon grafitero y que es posible que lo hagan oficial dentro de poco. De hecho, Riddler ha puesto también esto de aquí, que parece ser que significa tipo normal, veneno o normal psíquico. No se sabe porque la P puede significar poison o psychic, entonces... Eh, puede ser normal veneno o normal psíquico. La gente está dando por hecho que es veneno. Ok, puede que sea normal veneno. Yo creo que no está para nada confirmado porque esto no dice que sea uno u otro las cosas como son. CentroLinks ha dicho que probablemente sea este o lo ha, pu lo ha puesto justo después de Riddler. Así que supongo que ha sacado conclusiones. Y han asumido que es también veneno, lo ponen aquí. Pero yo no las tendría todas conmigo. Calmémonos que puede ser perfectamente psíquico. vale Ya lo veremos y pronto lo van a oficializar casi seguro. Continuamos con otra filtración de Pokémon League que ha puesto esta imagen, compañeros, de un posible nuevo Pokémon que... ¿What? O sea, yo creo que esto debe ser fake, ¿vale? Os lo digo sinceramente porque este tío... No saca la información ni de Kaká ni de Riddler y todas las otras filtraciones han sido siempre de Kaká o de Riddler, las imágenes, todo. Entonces me extraña que sea el único que se ha hecho eco de esta imagen, parece ser una simple imagen fake imitando aquellas que ya salieron eh, de, pues eso, de todos los entrenadores, de los líderes de gimnasio, todas esas cosas. Puede ser oficial, a lo mejor es oficial y nos la están... No, no sé, no sé, la verdad, no lo sé. En todo caso sería seguramente el Pokémon este, el Kamen Raider, el bicho lucha. La gente cree, o el bicho siniestro, perdón. La gente cree que puede ser ese, pero sinceramente, yo creo que es más fake que una moneda de 3 euros, las cosas como son. Seguimos con las filtraciones, en este caso con CentroLeaks. Parece ser que vamos a hablar de crianza, compañeros, de los huevos que se hacen en el Pokémon... Picnic. Todavía no se sabe exactamente cómo funciona esto del Pokémon Picnic, pero parece ser algo donde hay incubadoras o donde puedes tener incubadoras y que los huevos se van a abrir tranquilamente según pase el tiempo. No va a hacer falta que estés moviéndote dentro del juego para que es, esos pasos hagan que el huevo eclosione. Esto es bueno, esto es malo. Eh, no lo sé del todo, parece ser que tardarás como una o dos horas en abrir un huevo Yo entiendo que esto quiere decir un huevo sin que tú hagas nada Porque doy por hecho lo que dicen aquí y es que Andar en el juego debería eh, hacer que los huevos se abran más rápido, pero esto no está confirmado, esto es pura especulación como pone aquí. Por tanto, mmm, si esto no es así, esto puede ser verdaderamente malo. Será muy bueno para la gente que no tenga tiempo de estar abriendo huevos porque se abrirán solos conforme pase el tiempo, pero será muy malo para el que quiera abrir el huevo en 5 minutos dando pasos, ¿sabéis? ¿Sabéis? Yo dudo mucho que quiten por completo lo de dar pasos, así que vamos a dar por hecho que en principio eso sigue existiendo y ayuda a que se abran más rápido. Por favor, eh, Pokémon, no me la liéis porque es que entonces no va a hacer Pokémon competitivos nadie. Que ya no los hace nadie, pero bueno, mmm, más razones. <risa> Seguimos con las formas paradox En este caso tenemos eh, los tipos de Volcarona, que ya lo sabíamos, bicho lucha Y veneno fuego, que nos lo tuiteó Riddler aquí y estaba Bastante claro, luego tenemos a Delibird hielo agua, vale Esto es bastante interesante porque creo que No se sabía, y es que eh, lo dijo Riddler prácticamente, nos puso este tweet y nadie Lo había interpretado como que se refería a, um, Al paradox de, de Delibird y parece ser que sí, hielo Agua, al fin y al cabo es un pingüino Tiene todo el sentido del mundo como forma Paradoxo, las cosas como son. Luego tenemos a Don Fan, que parece ser que tiene tierra eléctrico como forma pasada y tierra lucha como forma futura. La gente está especulando que puede ser al revés y que tendría más sentido, ¿no? El eléctrico en el futuro y el lucha en el pasado. No está confirmado ni lo uno ni lo otro. Pero por lo menos se sabe que son estos tipos. También nuestro amigo Riddler puso un tuit con Stunfix, Tierra Eléctrico. Que se supone que se refiere pues a ese Dogfan. Y por último eh, nos habla también de. Bueno, nos habla de Zuilus. Ojito a esto. ¿Zuilus? Thu Thuilu no, no sé cómo se dice la verdad. Que no se sabe si es willows o Hydreigon. Eh, y parece ser que ya se ha confirmado eh, cuál de los dos es. Fijaos, nuestro amigo Riddler tuiteó esto de aquí. Que dijo. ¿Cuántas cabezas tienen? Pues eh, tú dirás, pues una Bulabi y la otra, eh, la evolución, que ahora mismo no recuerdo. Y diréis, pues dos cabezas, tiene que ser Zuilus. Pues no, hermanos, porque si os fijáis, aquí con los huesos del cuerpo de las dos aves, forman una calavera, que podría interpretarse como otra cabeza, y en ese caso estaríamos hablando de Hydragon, que tiene la cabeza principal y las dos de las manos. Esto me ha parecido... Eh, un acertijo de Riddler, fácil, pero brutal, sinceramente. Me parece espectacular. Y por último nos dice que la forma paradoxica de Galeid es eh, Hada lucha... Esto me sorprende porque eh, Riddler ha dicho que puede ser eh, Hada Planta o Psíquico Planta, algo extraño. A esto no le hagáis mucho caso porque, como ya sabéis, las filtraciones a veces se equivocan, ¿vale? Y Paradox Mistribus Fantasma Hada, que esto ya también lo sabíamos. Por último, os traigo esto de aquí, que es una deducción de un usuario de Twitter de lo que van a ser los tipos que faltan de las formas Paradox, ¿vale? Con la información que ya se ha ido confirmando, ha deducido el resto, porque si recordáis nos dijeron los tipos totales en, pues no sé qué, cuántos dragones, no sé cuántos tierras, no sé. Pues con esa información ha sacado esto de aquí. Y dice, Among Us planta eléctrico, exactamente igual que eh, lo que sería el Voltorb y el Electro de Hisui, si recordáis, es el único planta eléctrico junto con Rotom, ¿vale? Obviamente. Luego tenemos eh, por aquí que Magneton sería eléctrico lucha. ¿Cómo? Esto me parece una locura. Hariyama pasaría a ser eh, lucha eléctrico, bueno, vale, hermano gemelo. Esto es una locura increíble, hermanos. Shelgon, que estoy entendiendo que está hablando de Salamence, sería eh, dragón siniestro, no agua, como se estaba hablando por ahí también, en plan, ojalá fuera agua. No, siniestro. Y Cibuilos, dragón eh, volador. Esto, mmm, en teoría, es erróneo ya, ¿vale? Porque el siniestro, en teoría, ya está confirmado que va a ser. Entonces, mmm, esto no tiene ningún sentido, las cosas como son, a lo mejor es una errata, ¿vale? Luego tenemos a Jigglypuff como Hada Dragón. ¿Cómo? Sería brutal Hada Dragón, compañeros, pero increíble. Y Tiranitar, siniestro dragón, tantos dragones. Veo mucho dragón aquí, ¿eh? Yo no sé si esto va a ser verdad, las cosas como son. Tomadlo todo con muchas pinzas, que esto es de un usuario de Twitter, por favor.